A ver cómo lo ves a Messi, ¿no? En su mejor momento en la selección. No, Messi hace cosas extraordinarias hace mucho tiempo. Eh, ahora se lo. por ahí se lo resalta más porque está en una final del mundo, pero para mí Messi no necesita una final del mundo para demostrar que es el mejor de todos. Quiero que Messi levante la, la copa como, como amante del fútbol. Así que. No, oh, mañana Argentina, por supuesto. Yo creo que pase lo que pase digo. Sí, claro. <ríe> creo que Argentina. Se tiene que sentir orgulloso del equipo que tiene, creo que ha demostrado con Crece que cuando, cuando las fuerzas se enflaquecen, yo creo que ha salido el alma, ha salido el corazón de los jugadores y eso es, es fundamental. Uno Mari, con... dame una opinión un de Diego Martínez, el arquero de, de la lo, lo dije ayer, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Neri, a Goico, desde el Pato que yo no veía un arquero con, con esas condiciones, con esa potencia de pierna, pero por esa personalidad, ese carácter que transmite enormemente. Para América, en Argentina no estamos en ver, vivo, rápido. para América, ¿cómo ves el, la final entre Argentina y Francia? Bueno, muy bien, con ilusión, con gana. obviamente estar nuevamente en una final es algo especial, es algo que todos los argentinos estamos disfrutando, me imagino que... Tanto los, los jugadores como el cuerpo técnico también estarán con ganas, con ilusión de, de afrontar el partido el domingo. Segunda final en, en ocho años, es algo realmente con, de mucho mérito. Así que, bueno, ojalá que, que pueda todo bien el domingo. Lionel, ¿Lionel Messi es el mejor jugador del Mundial? Sí, sí, sí, sí sin dudas. Junto con Grisman, Mbappé, bueno. Eh, pero lo más asombroso de todo es que, que Leo... Eh, tiene 35 años y está, mm. está disfrutando como nunca, él sabe que probablemente sea su última Copa del Mundo, lo, lo dijo. ¿Es su mejor momento eh, de la selección, Pablo? ¿no? Sí, sí, yo creo que es uno de sus mejores momentos, sin dudas. Sobre todo pues yo creo que está, está de alguna forma liderando un grupo joven, eh, en cierto modo creo que él sabe de que tiene, tiene esa responsabilidad junto a, a dos o tres chicos más que vienen de estar en un proceso largo de selección, de poder... Marcarle el camino a todos estos chicos jóvenes que, que lo están acompañando. Fíjate que muchos de ellos están jugando para la selección argentina, pero en cierto modo también creo que hay una una ilusión y están jugando por Leo. O sea, quieren posición? que eso, que, que, que, Leo sea campeón del mundo. Y eso realmente, imagínate para Leo y para el resto de los chicos, es algo realmente emocionante.